Parece que Zaragoza le dijo a los cinco generales que estaban ahí, este, nos van a matar a todos, pero hay formas y formas de morir, ¿no? Entonces, si corremos, este país no tiene salvación. Si corremos, este país se desmorona, sí, moralmente. Entonces, lo único que nos queda es pararnos aquí y cruzar los dedos de las manos, las uñas y los pies para que alguien meta la pata y no nos maten a todos, cosa por demás improbable. contado tantas veces, tantas veces, que deberíamos sabernosla, pero nos la contaron tan mal, tan mal, que nos la sabemos mal. En ceremonias cívicas, al rayo del sol, en la primaria, leyendo horribles poemas patrióticos, ¿no? este, en simplificaciones, ¿sí? en versiones edulcoradas, de la historia desprovistas de contenido con héroes de cartón que no tenían ni siquiera la mínima profundidad de indagar quién estaba detrás de los sucesos que se estaban contando la historia de méxico es como una especie de gran terreno de batalla gran espacio de conflicto debate discusión con el castigo de que fue utilizada a lo largo de muchos años como justificador y reivindicador de una política de Estado. El PRI declaró solemnemente, la revolución soy yo, la reforma soy yo, el heredero del juarismo soy yo y puso las fotos de Juárez detrás de los escritorios de los, de los ministros, lo cual provocó que durante el último... 50 años Juárez tuviera ganas de vomitar, cada vez como metían la mano en los cajones y hacían negocios turbios, uh, la independencia soy yo, Hidalgo soy yo, y en esta melcocha que volvieron la historia de México, uh, lograron establecer de una manera más o menos consistente la idea de que la historia es esa cosa aburrida que justifica que nosotros estemos en el poder. Uh, los instrumentos de apoyo de este material fueron, desde luego, todo el ceremonial cívico, toda la, la parafernalia de, de los cultos chafas, laicos, ¿no? Un otro día conversando con un compañero decía, la mejor manera de matar a un héroe popular, patrio, es ponerle el nombre de una estación de metro. ¿Sí? Uh, Discutiendo con un adolescente hace cuatro o cinco años, lo cual me motivó a escribir un libro, eh, le pregunté, ¿y quién es Mariano Escobedo? Y me dijo, es una, una calle en Polanco, ¿no? Ah, que hay refaccionarias de automóviles gringos. La ofensa estaba duplicada. Mariano un rancherote bastante borracho en sus días de juventud, el hombre que le rompió los círculos imperiales en Querétaro, el hombre que construyó la primera división del norte, un liberal a prueba de fuego, me lo volvieron una calle de Polanco, donde hay refaccionarias de automóviles gringos. Y bueno, todo este ceremonial desprovisto de contenido tiende a quitarle, tiene que darle filo a la historia, tiene a volverlo inocua, inocente, intrascendente, banal, ¿sí? y al mismo tiempo utilitaria. ¿No se oye? Bueno. ¿Tengo que volver a empezar? No. Decía que todo este instrumental, ¿ahora se oye mejor? Que todo este instrumental tiende a volver a la historia banal, vacua, vacía, desprovista de filo, desprovista de contenido, ah, desarmada, inocente, bobalicona, es una historia como babosona, ¿no? que aburre a los adolescentes y eso los, los aleja de ella, si no hay identidad. No hay reflexión histórica. Si no te encuentras en la historia, si no encuentras el pasado en ti mismo, en el presente, no. Otro día Patricia Galeana decía con mucha firmeza, hay héroes en este país. Porque de repente parece pecaminoso decirlo, ¿no? Parece pecaminoso decir que, que hubo a lo largo de muchos años, Ah, empiezo a sentirme como Julio Iglesias probando el micrófono. A lo largo de muchos años, de muchas decenas e incluso centenares de años, hay personajes que decidieron dar la vida, jugársela por el colectivo, por los demás, por ideas vagas y nociones vagas como una noción de patria. Y hoy estas palabras empiezan a perder contenido, el discurso oficial las ha desgastado de tal manera que cuando alguien levanta la voz y dice patria, te miran como si estuvieras vendiendo billetes de lotería. ¿no? Uh, y no, no, la palabra tiene su sabor, su peso, su sentido a lo largo de la historia significó la diferencia entre correr hacia adelante o salir huyendo entre sostenerte en situaciones límites terribles ¿sí? con el impulso de la conciencia y el impulso de la conciencia estaba construido sobre la base de defender una manera de ser de este país, un proyecto una nación íntimamente asociado a la idea de la libertad íntimamente asociado a la idea de la transformación, la revolución, el cambio. Uh, en ese sentido, la historia de Zaragoza es, y la historia en particular que convierta a Zaragoza en eje de la historia nacional, la batalla del 5 de mayo, nos la han contado tantas veces y nos la han contado tan mal que como que no habría que contarla. ¿Por qué entonces escribir un libro más sobre la batalla de Puebla, la primera batalla de Puebla? Dos razones me hicieron Escribir este libro La primera es El grabado Que ilustra la portada ¿Sí? Este Que está aquí coloreadito Pero que en origen no lo estaba Que cuando lo conocí grabado debido a la plumilla de Constantino Escalante dije no me lo creo uh, un suavo está saltando una de las últimas trincheras del Fuente del Loreto y el soldado mexicano se defiende con el poco científico método de tirarle un chingadazo con una bala de cañón por el método de arrojársela a la cabeza es una nueva forma de artillería que patentamos en Puebla y dije no me lo creo forma parte de esta alegoría falsificadora de la historia continua. Empecé, la curiosidad es el motor de, del historiador, y empecé a, a seguirle la ruta a Constantino Escalante, maravilloso, grabador, excepcional, y descubrí que no había estado en Puebla, claro, ya está, este bueno estuvo en Puebla, que, que, que se inventó la escena. Pero curiosamente, bueno, evidentemente alguien le había contado esta historia de la defensa... De, de Loreto a cañonazos de mano ¿no? y de repente empecé a ver los pocos testimonios que hay en la batalla y es cierto está registrado, no en uno, en varios llega un momento en que los artilleros mexicanos en el segundo o el tercer ataque de los suavos ya la artillería no puede disparar porque los tienen enfrente, no puedes apuntar hacia abajo un cañón, ¿sí? como bien se sabe y, y además los artilleros están desarmados porque la escasez de rifles que tenía el ejército mexicano había obligado a que los artilleros entregaran sus rifles a miembros de la Brigada de la Madrid, de tal manera que no tenían armas. Y esta resistencia se produce con este método de piedras y balas de cañón. Entonces, esto me llevó a una segunda reflexión, que es, de verdad hay tanta gloria en la batalla de Puebla, de verdad, o este, uh, estamos consumiendo uno más de los alardes demagógicos nacionales, ¿no? las armas nacionales se cubrieron de gloria, diría el parte de Zaragoza, y de verdad se cubrieron de gloria, de verdad teníamos enfrente al ejército más poderoso del mundo, entonces ya la curiosidad entró en su segundo camino, me puse a averiguar quiénes eran los batallones franceses que combatían en Puebla. Entonces, los cazadores de Vicens, el segundo, el tercero de Suavos, ¿de dónde venían? Y sí, sorpresa, sí, era el mejor ejército del mundo. Habían sido batallones fogueados en la guerra de Crimea, en la guerra de Italia. La manera como se comportan en la batalla de Puebla da idea del nivel de disciplina y la capacidad de combate el armamento que traen en Puebla es infinitamente superior al armamento del, del ejército mexicano uh, sus fusiles tienen 60 70 metros de ventaja contra la, la distancia de tiro del fusil mexicano y ahí me tienen estudiando viejas enciclopedias parisinas de armas para ver la, la capacidad de fuego o la diferencia entre los cañones rayados y conforme vas entrando la historia empieza a volverse apasionante, ahora sí, ahora sí de verdad, y encuentras las cosas más locas, el ejército que avanza después del triunfo en las cumbres de Maltrata, avanza hacia Puebla, trae 200 carretas requisadas en Veracruz, y me dio curiosidad, ver qué traían los franceses, un ejército de 5.000 hombres. En Puebla el combate es más o menos parejo, hay 5.000 de un lado, 5.000 del otro, más o menos. Ah, ¿Qué traían los franceses? ¿No? Y descubrí qué era lo que traían. Ah, Déjenme citar con precisión. Traían... Para 5 mil hombres, cerca de 20 mil litros de vino. Y entonces uno pues el ejército más pedo del planeta, pues, ¿no? Cuatro litros por coco en un trayecto de, de dos días, dos días y medio, ¿no? Ah, y empiezas a encontrar las cartas y el menosprecio del Orenzés por el ejército mexicano. Y te vas encandilando, diciendo, bueno, esta mentalidad imperial que consideraba un país de indios con taparrabos y papagayos, y es cierto, teníamos un chingo de indios con taparrabos y un chingo de papagayos, ¿sí? pero aquí había una construcción de nación, un proyecto, una idea, un pasado, y así se las cobramos y el, el menosprecio, llega un momento delicioso en que lorenzese escribe una carta diciendo como las cosas siguen así en unos cuantos días a, tomamos Puebla y en dos días más estamos en la Ciudad de México. Pero la carta empieza de una manera muy bonita, dice, y a la sombra de las pirámides, yo decía, este huevón, ¿qué pirámides había entre Veracruz y Puebla? <ríe> en la sierra no había ninguna pirámide, ¿cuáles pirámides? La alegoría, ¿no? El retrato del lugar común. Y te volteas hacia el otro lado y ya la curiosidad me empezaba a cautivar. Y ves quién es, el quién es quién, de dónde sale. Y descubres que el ejército que dará la batalla de Puebla, pues es un ejército de voluntarios. A diferencia del ejército conservador durante toda la guerra de reforma, que fue un ejército de leva o sea de gentes obligadas a servir en el ejército porque las sacaban de las cárceles, las sacaban de las cantinas a les perdonaban multas el ejército liberal fue un ejército de voluntarios y descubre las terribles historias y se lo estoy contando de una manera muy desilvanada tómenselo con calma los que tomen notas porque si no van a tener un galimatías en las manos dentro de unos instantes simplemente para indicarles cuáles son los disparadores de la curiosidad ¿Cuáles son los disparadores que te empiezan a introducir en el ambiente y en la situación y que te permiten ir a estudiar la historia, a estudiarla de deberes? Y en esas estaba cuando leo en la jornada que el gobernador de Puebla ha decidido celebrar la batalla del 5 de mayo, el año pasado, hace o sea, un año y unos días. Dios existe y está del lado de los imperiales, no se preocupen. Ah, y que ha contratado a una empresa norteamericana para reconstruir la batalla. Yo dije, no puede ser, han regresado los pinches cangrejos, vuelven los imperiales a estar en nuestro reino. ¿Cómo es posible? Y me entero leyendo un periódico poblano que fueron a contratar extras para reproducir la batalla. Y en Zacapuasta le dijeron, no, usted es muy chaparro y muy moreno. Me pareció tan abominable, tan deleznable, ¿no? Que, que entonces sí ya dije, voy a escribir este libro. Cuando eso se estaba, llegó la sorpresa que fue el motivador final. Que es, yo como ustedes uh, reconozco, en la mitología que recibí a lo largo de mi educación primaria y secundaria, que el corazón de la batalla de Puebla es la decisión de la contracarga final cuando los suavos son derrotados en el tercer ataque a Loreto y el general Negrete decide lanzar una contracarga. Luego descubriría que el grito maravilloso con el cual se inició la contracarga es verdaderamente ridículo, es «y ahora en el nombre de Dios, primero nosotros». Grito que por demás no está muy claro qué quiere decir. El hecho es que gritándolo se fueron detrás de él y dice el mito a un batallón entero de indígenas acapuastlas armados con machete largo, ¿sí? que bajaron descalzos a, del cerro y arrosa, arrasaron la carga de los suavos y definieron la batalla. Bien, en ese se estaba cuando me tomé la molestia de ver los estadillos de los batallones que combaten en la batalla de Puebla el estadillo es la lista de combatientes con nombres, edades lugar de origen uh, y si tenía fusil o no tenía fusil y si no o sea las listas de los soldados, son muy útiles porque en algunas de ellas ofrecen oficios y se da una muy clara idea de qué tipo de ejército es el que está combatiendo los batallones de la Madrid de, de, y los, los michoacanos son casi todos artesanos esas, esas clases medias bajas en la época de la república que leen periódicos por ejemplo, en Saber, Leer y Escribir son batallones que tienen casi un 85% de, de alfabetismo. Y en el lado de Puebla, el batallón de los Zacapuastlas, creo que es el cuarto de línea, perdónenme si mi memoria no es lo que era antes, pero ya he escrito un libro y medio después de este, y empiezan a montárseme las historias una arriba de otra, no son zacapuastlas, que hay en la madre. Son, son, en su inmensa mayoría, de Tetela de Ocampo. ¿Sí? ¿Y de dónde salió entonces la historia de los Zacapuastlas que hemos repetido una y otra vez? De hecho, este mismo año, el año pasado, el gobernador le daba 5 millones a la ciudad de Zacapuastla para que celebraran el júbilo de haber sido los verdaderos vencedores de la batalla de Puebla. Y encontré una denuncia hecha por los nativos de Tetela del Campo diciendo, esos hijos de la chingada de Zacapuatla no solo no combatieron del lado republicano el 5 de mayo, sino que después hicieron un batallón que combatió con los franceses. Es una ciudad de traidores organizados por el cura y los gachupines comerciantes ricos del pueblo. Entonces, ya, ya esto ya era demasiado, los, los heroicos Zacapuatlas no existieron y no existieron es de, no, de veras, no está, hay uno uno, en un batallón de trescientos y tantos hombres, todos los demás son serranos de la Sierra de Puebla sí, pero de las comunidades liberales sí no de Zacapuastla, por lo tanto alguien en algún momento en un periódico escribió los heroicos Zacapuastlas y la frase sonaba tan bonita, indígenas que salvaron la gloria nacional que se repitió, se repitió, se repitió y se institucionalizó en el discurso oficial, no es de, de, de los años 50, o 60, es el primer discurso oficial en el siglo XIX, el que reconoce la bondad, con razón los de Tetela de estaban que chillaban. Insisto, Dios existe y es imperial. Mejor. Si suenan los cañonazos, creamos más ambiente. escriben las, las historias bonitas y estaba conferenciando con toda una tormenta, desató los vientos y empezó, y en ese momento se cayó la bandera nacional mismo que aprovechó para decir es culpa de que hayan elegido a Peña Nieto Cucule. por eso se cae la bandera nacional de vergüenza que le da uh... bien, volviendo al tema y no aprovechando estas notas de pie de página para castigar al enemigo este, no puede ser, no había esa capacidad entonces uno ya, no le queda otra que entrar a contar la historia ¿qué te encuentras? te encuentras varias cosas te encuentras, primero, la criminalidad de la intervención tripartita es verdaderamente uno de esos actos de gangsterismo internacional que solo tiene equivalente en las guerras del petróleo uh, bushianas y riganianas el grado de cinismo es abrumador para cobrar supuestamente 3 millones de pesos los franceses gana, gastarán 900 millones para cobrar 3 ah, la supuesta la supuesta deuda bien eh, la intervención se origina por eh, la convención de tres potencias europeas Inglaterra, España y Francia de forzar al gobierno Juárez que viene saliendo a, a, a semanas de la terrible guerra de reforma cobrarle una deuda extranjera la deuda extranjera como todos sabemos es dinero que una nación pide a otras naciones y lo pide como nación por lo tanto es deuda nacional no es la deuda particular de Pepe Juan o un comerciante, es la deuda de la nación ¿Y existía la deuda de la nación? Sarko hace un trabajo magistral, ministro de Relaciones Exteriores, en el momento del primer, del primer choque en torno a la deuda extranjera. Y dice, aquí están los números. Explíquenme ustedes qué es esto. Martín Reyes lo estudiará con mucho cuidado en la historia de Yecker, un libro formidable que lamentablemente no está circulando y se agotó hace como cuatro o cinco años. Y lo que encuentra es, trastupijes, negocios, negocios turbios, dinero prestado a gobiernos ilegítimos, el gobierno haga el gobierno Miramón, que nadie había elegido, producto de golpes de Estado, de banqueros privados, ¿sí? que les dan, les compran bonos de la nación, pero. Se los pagan de la siguiente manera, la nación extiende un millón de pesos en bonos, estos son comprados por un banquero como Yecker, banquero de origen suizo, el gran responsable de los negocios turbios en los años anteriores, desde la época de Santana, un cuate que trató de comerse Sonora y luego Yucatán y fracasó las dos veces de puro milagro, ¿no? Muy muy ligado al tipo de la banca de agiotistas que compone el mundo del capital financiero en la época de Santana este cuate recibe los bonos y les da al gobierno por un millón de pesos en bonos 200 mil pesos en efectivo y 100 mil en uniformes pero viejos y entonces el gobierno queda endeudado en un millón de pesos de estos bonos cobraderos a X tiempo con intereses esto que es un empréstito, un empréstito privado, entre un vaquero y un gobierno ilegítimo, el gobierno de Napoleón III lo hace deuda nacional, con el argumento verdaderamente sublime de que Jecker vendió esos, esos bonos en Francia y que por lo tanto son ciudadanos franceses los propietarios de esos bonos. Y por lo tanto se le debe a Francia este dinero. La deuda inglesa tiene su origen en el asalto a, un, a una caravana de comerciantes británicos por bandoleros y en otro por el propio Miramón que se la asalta. Este, en el caso de los españoles, es dinero de comerciantes que le habían prestado, o sea, de la deuda extranjera, el gobierno juarista no debía nada. No eran préstamos contraídos por el gobierno y sin embargo se le estaba cobrando unos terribles intereses y se le estaba bloqueando los únicos fuentes de ingresos que tiene la nación después de la guerra de reforma, que es la aduana de Veracruz. Por lo tanto la intervención tripartita es un acto de un cinismo imperialista verdaderamente exacerbado, ¿no? ridículo, sin fundamentación ante la opinión pública mundial. Es una aventura imperial. Uh, toman Veracruz, pero bueno, el gobierno mexicano no tiene capacidad para resistir a los ejércitos franco, español, uh, inglés. Se repliega y, y nombra un negociador más blando en lugar del radical Zarco Juárez para ganar tiempo, nombra negociadora doblada. Que es un liberal mucho más tímido, mucho más tibio, que intenta por todos los medios asegurarles que la deuda será pagada y que los intereses de la deuda serán pagados, pero que ya se vayan de Veracruz, que están haciendo un territorio nacional, es un acto de invasión, ¿sí? Para esto una parte del ejército republicano liberal este, está diciendo no negociamos nada, vámonos a los trancazos, mientras que Juárez yo creo que sabiamente está comprando tiempo para reconstruir militarmente la capacidad de enfrentar una invasión de los tres poderes más grandes que hay en este momento a nivel planetario en términos militares ¿Sí? es desquiciante y el calentador de todo esto es un personaje de caricatura parece salido de los programas de noticieros de Televisa ma. Dubois de Saligny de veras es de dar risa es un, un diplomático famoso por tranza al que han corrido de Texas este, borracho hasta el aburrimiento provocador hasta la madre, interviene una otra vez en asuntos nacionales como embajador francés, con un grado de, de despotismo, de prepotencia, verdaderamente alucinante, y está calentando la intervención. ¿Sí? Y un III se embarca en una aventura colonial, al fin y al cabo los ingleses más preocupados por lo que va a pasar en Estados Unidos con la guerra de secesión, se repliegan, ¿Sí? en la medida en que tienen un pacto a medias con los estados del sur y la producción algodonera y entonces se repliega y el contingente español da la memorable casualidad que está dirigido por un general liberal, por el general Prim, que contradiciendo órdenes directas e incluso de la corona desde La Habana dice no, yo no me meto en esta aventura imperial, es una vergüenza y repliega y se quedan solos los franceses. Pero los franceses se sienten ellos solos, con los 5.000 hombres que traen en la primera parte de la expedición, capaces de dominar México de un trancazo. ¿Qué hay enfrente? ¿Qué tenemos de este lado? Tenemos un país quemado y desgastado, hecho pedazos por la guerra de reforma, ¿sí?, que empieza a levantar cabeza con un debate interno brutal. Por un lado, los conservadores siguen en armas, tan en armas van a seguir que en el mismo año en que se va a producir la, el principio de la intervención tripartita, asesinan a Melchoro Campo a Santos Degollado y a Leandro Valle, tres de las figuras claves de la izquierda republicana, los llamados puros o rojos, ¿no?, este, hay guerrillas conservadoras por todo el país, íntimamente ligadas al clero, que fue el que potenció una y otra vez la guerra de, de reforma. Ah, entonces, país dividido, pero no solo dividido, en el seno del liberalismo, el liberalismo progresista, hay contradicciones por todos lados, tan las hay que hay un momento en el momento de la intervención tripartita en que el sector más radical de los puros dice vamos a destituir a Juárez por, por, por, por tibio, por tímido, por estar negociando con los franceses y están a punto por tres votos, no lo destituye el Congreso. ¿Sí? Entonces ah, estamos viviendo un momento de una gran tensión. El ejército ah, tiene virtudes y tiene defectos. La gran virtud es un ejército del pueblo ha surgido por voluntariados, se ha constituido a escalas regionales con la forma de milicias, ha elegido a sus jefes. Las milicias elegían a sus oficiales, ah, está más o menos acuerpado a escala regional, pero no existe como ejército nacional. No hay una escuela de guerra, no hay un, un, una instrucción de artillería, las armas son viejas, no hay municiones abundantes, ah, la articulación bajo un mando único parece imposible. Cada general tiene mando sobre las tropas de su región, etcétera, Porfirio con los, Porfirio Díaz con los oaxaqueños, a, este, Negrete con los, las Brigadas de Puebla, no acude a un mismo llamado cuando Juárez hace el llamado urgente a construir el ejército de oriente para parar la invasión. A, tardan, eh, los de Guanajuato tardan dos meses en llegar. Las milicias de Guanajuato y las milicias norteñas no llegan. ¿Sí? Llegarán hasta la segunda batalla de Puebla un año después. Entonces es un desastre. No hay intendencia, no hay dinero para pagar salarios. Zaragoza escribirá una carta conmovedora al, al ministro de la guerra diciéndole: mándeme dos mil suelas de Guarache. ¿Qué está diciendo? Que tiene dos mil soldados descalzos. ¿Sí? manda a pedir velas de barcos que no se estén usando por el bloqueo de Veracruz para hacer tiendas de campaña y camillas. Uh, un ejército que durante meses no cobra, cuyos generales no cobran, viven de milagro, uh, que además se mueve en zonas donde el conservadurismo no los apoya. El conflicto de Zaragoza con la ciudad de Puebla es histórico han tratado de ignorarlo de minimizarlo incluso de ocultarlo pero ahí están las cartas y hay momentos en los que Zaragoza dice dan ganas de voltear los cañones y tirar para adentro por la actitud del conservadurismo el arzobispo la bastida tremendo canalla está organizando un tedeo para recibir en júbilo los franceses cuando entren y que todas las iglesias de Puebla toquen sus campanas a júbilo ahí están las cartas y las declaraciones y, y, y en Puebla, ¿con qué cuenta? Una sección muy conservada cuenta con la sierra y con parte de la sierra, no con los acapuaslas, por cierto. ¿Quiénes son sus mandos? No, son generales salidos todos ellos, de chavitos, de jóvenes de la guerra del 46-47 contra los gringos, de la que salen decepcionados y al borde del suicidio y de cortarse el cuello de desesperación por haber sido dirigidos por la casta militar santanista que se los entrega y que entrega a México al ejército norteamericano. Muy formados políticamente, todos ellos, si uno lee las cartas de los cuadros de mando del ejército mexicano, con una composición por cierto muy curiosa, es un ejército que tiene un montón de oficiales, Cosa que me sorprendió cuando veía los estadillos, ¿por qué tantos capitanes en un batallón de 300. Y es porque eh, las bajas lo disminuyen, pero crece el número de la oficialidad formada con cuadros de origen urbano. Muchos estudiantes, pasantes de abogado, tinterillos, periodistas, jóvenes, forman parte de la dirección militar del ejército liberal. Y ideológicamente muy sólido, muy muy sólido. Hay ahí una propuesta de, de queremos un tipo de patria diferente, ¿no? Basta ya de la triple alianza clero, eh, financieros, agiotistas, este y, y iglesia. Y perdón, y, Dios mío, la tormenta empieza a afectarme, sobre todo su ausencia, este, banqueros. Uh, Iglesia, iglesia y ejército y militares Entre ellos destaca, no demasiado, destacará en esos momentos Ignacio Zaragoza Ignacio Zaragoza es un hombre que tiene una biografía trágica Como todos los héroes que valen la pena, tienen una biografía trágica Primero es mexicano, pues porque él quiere porque nació en Corpus Christi, Texas, poquito antes de que Texas se declarara independiente, se perdiera para México. O sea, es un mexicano que no tiene patria chica, nomás le quedó la patria grande. ¿sí? Coahuileño de la época de Coahuila, Texas. Segundo, uh, es un improvisado, como todos los dirigentes militares, a excepción de Leandro Valle, casi ninguno pasó por el colegio militar. ¿sí? Y hacen toda la carrera, milicias, oficiales de milicia, se hacen toda la carrera, resistencia contra los gringos, él no participa, su padre sí, guerra de reforma desde luego, y se vuelve corte el maestre bajo González Ortega, la otra gran figura militar de la época, otra de las grandes, porque hay dos docenas de, de cuadros militares maravillosos en la época de la reforma, y... Da confianza, sí, sí da confianza, pero da confianza por razones extrañas. Da confianza porque es un, un oficial que es la, la respuesta en físico a la oficialidad santanista, al ejército santanista. El ejército santanista es un ejército en el cual un coronel gasta más en su uniforme que en la comida que come su tropa. ...con bordados de oro y botones y charolas y tricornios y plumas de avestruz. Zaragoza es la humildad llevada a extremos absolutos. Uniforme de paño azul, muy similar al de algunos de sus soldados... ...porque otros ni uniforme llegan. Una gorrita de kepi de paño, que ni para quitar la lluvia sirve. No usa grados militares no trae las insignias y las estrellas que revelan su grado de general de división ah, trae un capote todo raído que, que, que lo trae desde la guerra de reforma y que no lo abandona eh, viudo prematuro su mujer muere estando él en la guerra este, con, con hijos chiquitos a los que no puede atender con una apariencia de de empleado de botica, amable, lentecitos de arito, este, de intelectual de pueblo, lentecitos de arito, una voz uh, muy aguda, que no, no llega muy lejos, este, uh, eh, mala ortografía, sí, pero bueno, la ortografía del siglo XIX es mala toda, porque no hay, no está normada. A veces escribirá Ignacio con Y porque se ve más bonito, no por otra razón, pues, ¿no? Este, muy buena prosa. Sus cartas son bien bellas, bien bellas. Pero sobre todo, la empatía con el ejército del pueblo. Es el general del ejército del pueblo. Y todos los ratos que no está dirigiendo militarmente el ejército del pueblo, está conviviendo con el ejército del pueblo. Es el hombre que recorre las hogueras, que se pasa horas en los hospitales viendo a los heridos que se dedica toda su correspondencia a pedir comida apoyo, dinero este, guaraches, armas que vive y al que adora el ejército el ejército de oriente pero además tiene un mérito supremo en un país como el nuestro él era el ministro de la guerra y cuando Juárez le dice a alguien tiene que parar los franceses Zaragoza dice yo y renuncia a ser ministro de la guerra para rebajarse en el escalafón dejar a otro en su lugar y volverse general del ejército de oriente ante la misión imposible de parar a los franceses es consciente este joven menos de 33 años Ignacio Zaragoza es consciente de que está ante la misión imposible es absolutamente consciente él sabe que no puede ganar la defensa contra, así que si los franceses avanzan, no va a poder ganarles. Para acabarla de fregar, una vez que toma el mando del ejército de, de Oriente, se produce un terrible accidente y, y vuela. En San Andrés Chalchicomula vuela un polvorín por un descuido. No creo y no encontré ningún elemento para pensar que fuera un sabotaje, este, vuela un polvorín entero y, y el ejército de Oriente pierde 1.042 soldados, se le mueren en esta voladura. O sea que el ejército de Oriente de la noche a la mañana está mermado en mil hombres de las brigadas de Oaxaca. Por cierto, aquí en si Oaxaqueños pónganse muy contentos. La aportación militar más importante a la resistencia contra el imperio en la primera etapa la hicieron los batallones de Oaxaca. ¿Sí? en número y en cantidad y en voluntad de lucha cuando empieza la invasión descarada y el ejército francés avanza y ya no hay negociación posible Zaragoza decide pararlos en las cumbres de Acultzingo que es el lugar ideal porque eh, ve el desprecio que tiene el ejército francés por el ejército mexicano y dice seguro que caen en la trampa y organiza una defensa elástica de los cerros y cuando en esas está un accidente produce que el general en jefe en las primeras líneas arteaga, se ha herido de un tiro en la panza y el ejército se, se, se desmorona y sale corriendo. Y pierde en las cumbres de Aculchenco. Con la moral en el suelo, este ejército se repliega hasta Puebla. Zaragoza tiene una reunión el día 2, 3, en la noche del 2 al 3 de mayo que es cuando llega a Puebla escribe unas cartas desesperadas al ministro de la guerra y al propio Juárez diciendo necesitamos fortificar Puebla, pero fortificarla con qué y manda a pedir palas y picos y la respuesta del ministro de la guerra es pídalas prestadas en las haciendas de por ahí de tal manera que ni palas ni picos los dos fuertes que custodian el oriente de Puebla son dos fuertes de broma hombre las versiones que conocemos después son mil veces mejores porque son las versiones de la segunda batalla de Puebla, donde se refortalecieron. Pero además Puebla solo tiene dos fuertes que miran hacia el oriente. Si el ejército francés entra así y hace así, ya no hay fuertes, los dejaste atrás. Entonces Zaragoza hace una primera defensa para bloquear. Uh, concentra a sus tropas en los dos fuertes y sobre todo se apoya en el lado derecho de los fuertes por aquí, no, aquí no sirve porque es de mentiras ese cuadro está pintado por alguien que nunca estuvo ahí y este tampoco bien, vamos a tener como fuente la imaginación que es mucho más sensata visto desde la entrada de, de Veracruz lo que ves no son los fuertes lo que ves son una serie de barrancas onduladas ¿sí? y adivinas Puebla, Puebla no se ve, ah, en la Garita, que es el punto más cercano a la entrada. Y entonces, Zaragoza coloca sus fuerzas en los fuertes, las brigadas de los, la artillería y las brigadas de los, de los poblanos, luego los michacanos, la gente de la Madrid, y el flanco derecho, Porfirio Díaz, los oaxaqueños, y la poca caballería que trae. Y tiene una reunión en la noche.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 y cruzar los dedos de las manos, las uñas y los pies para que alguien meta la pata y no nos maten a todos cosa por demás improbable pero vamos a hacerles frente y pide el acuerdo de sus generales para esta resistencia de hecho no había muchas cosas que hacer o resistías en Puebla con lo que tenías o te replegabas hacia la Ciudad de México y la desbandaba y lo logra al día siguiente en la madrugada recorre a caballo las filas de la línea del ejército mexicano va con su pequeña voz atiplada uh, repitiendo más o menos un mismo mensaje se produce un efecto de eco ¿sí? No ha amanecido todavía, es esa luz incierta que precede al amanecer. Los soldados van repitiendo los de las primeras filas lo que va diciendo Zaragoza que avanza a caballo y el ejército recibe de esta manera el mensaje. El mensaje es un mensaje muy parco. Zaragoza dice, y, y es terrible lo que está diciendo, dice puede ser que ellos sean el mejor ejército del mundo, pero nosotros somos los mejores hijos de México. Y ya de por sí reconocer que estás frente al mejor ejército del mundo no es como para subirle la moral a nadie. ¿no? Y este es el llamado que hace, que hace Zaragoza a sus tropas y toma posiciones eh, en el centro derecho, Lorenzés llega... En la noche anterior recibe la visita de un traidor poblano conservador que le dice cómo están los fuertes, cuánta artillería tienen, dónde está el ejército de Zaragoza, le cuenta todo de la disposición militar. Tiene conversaciones con otros generales conservadores, con el propio Lorences, perdón, con el propio Dubois de Saligny, que le dice cómo, cómo, qué pueden esperar, le sugieren que espere la caballería. De Márquez, el traidor, que ha logrado dispersarla temporalmente otra parte del ejército de Oriente, y dice, nada, le rompemos el hocico aquí, le rompemos la columna vertebral, y en tres días en la Ciudad de México. Y además dice, ¿y dónde está la fuerza más importante? Ahí, puso ahí. Y decide ir sobre los fuertes. Amanece. Zaragoza de la manera como se está desplegando el ejército francés con sus prismáticos y dice, en la madre, la cagaron. Vienen contra la parte más fuerte de nuestra resistencia y ahí de inmediato da orden desde un cambio de movimiento de las tropas. Mueve a los michoacanos y a las gentes de la Madrid hacia el centro para reforzar los espacios entre fuerte y fuerte y para reforzar el ala derecha, del fuerte de, de Loreto. Primer choque, los franceses se despliegan con una tenacidad, una voluntad, avanzan a pesar de las balas, llegan cerca de las primeras tiendas, pero el fuego cruzado de los fuertes los hace replegarse. Los suavos, los cazadores de Vicente, segunda carga. El ejército francés avanza denodadamente, no los puedes parar, llegan casi hasta las trincheras. Se produce un momento de desbandada. En Loreto la gente de las trincheras sale corriendo. Un capitán michoacano a punta de pistola mata a dos soldados mexicanos, los obliga a regresar. Llegan corriendo los refuerzos que le mandó Zaragoza, vuelven a tomar la primera fila. El, el, el soldado de, de la bala, del chingadazo a mano, empieza a disparar balas a mano. Los fuegos llegan a hasta la primera trinchera a correr, se desbanda y mira si no era el mejor ejército del mundo Lorences ordena tercera carga y vuelven otra vez y en el momento cumbre de la tercera carga ¿Sí? Negrete Chaparrito, Moreno católico conservador que había hecho la guerra de reforma del lado de los conservadores ¿Sí? y que está ahí porque Juárez con una gran habilidad política, en el momento de producirse la invasión tripartita, le dice uh, amnistía para todos aquellos oficiales que hayan combatido en el ejército conservador, pero que se den cuenta que en estos momentos la patria llama. Y estamos ante una invasión extranjera. Y negretes de los poquísimos, contados con los dedos de una mano, que se da la amnistía y se suma al ejército republicano. Y está Negrete se trepa, voltea, tiene al lado a los de Tetela o Campo, que ni zapatos tienen, chinga. ¿Sí? Y grita, y ahora en el nombre de Dios, primero nosotros. Y bajan el cerro. Y los suavos de repente ven llegar a 350 indígenas descalzos y semi con unos pinches machetones de este pelo y hasta ahí llegaron y se desbandan. Y entonces interviene el ala derecha dirigida por Porfirio Díaz y carga la caballería y de la debacle total lo salva la lluvia y la tormenta. Y de repente Zaragoza mira hacia la derecha, mira hacia la izquierda, ve por sus prismáticos y dice en la madre ganamos y escribe el famosísimo telegrama de los franceses pelearon con valor pero, no, pero estaban mal mandados las armas nacionales, señor presidente se han cubierto de gloria pero la historia es más emocionante todavía que esto esta es la primera batalla que se telegrafía ahí en Puebla eh, Zaragoza está conectado a través de sus eh, asistentes con el telégrafo poblano. El telégrafo poblano tiene una línea que llega al Palacio de Comunicaciones, donde hoy está el Museo de Arte Moderno. El Munal. Sí, el Munal. El Munal. Que tiene una visera. Si lo ven desde afuera, tiene una visera que se sobresale. Bien. De ahí llegan los mensajes por telégrafo y entonces. Uh, una copia, Guillermo Prieto está ahí, el gran poeta está ahí a cargo de la operación una copia la manda con un mensajero que se va en chinga corriendo por Tacuba para llevársela a Palacio, a Juárez y la otra copia se la lee al pueblo y ahí los telegramas que están llegando de la primera línea de Puebla, se le leen a la población que está oyendo la batalla en, en vivo y en directo no y ahí es donde se lee el famoso telegrama de los franceses, pelearon con valor, pero las armas nacionales se han cubierto de gloria. Esta victoria fue tan inesperada, que nos sorprendimos verdaderamente con ella, y pareciendo a mamí que era un sueño, salía en la noche al campo para ratificar la verdad de los hechos con las conversaciones. Se la contaban unos a otros, ¿te han visto? Porque cuando yo estaba aquí, los que la acababan de vivir... La verdad es que terriblemente no se puede explotar la victoria. Zaragoza dice, tengo la, la victoria imposible, avanzo y arriesgo que en un contraataque, duda, no avanza ¿sí? y no explota la victoria. En los siguientes pasos el, el ejército francés se repliega hacia Veracruz y hay dos incursiones, las dos fallidas en que el ejército mexicano pierde dos batallas y no se logra recuperar. Ganan un año. En 1863, ya no 5.000 sino 40.000 soldados franceses avanzan sobre Puebla, en lo que sería la segunda batalla. En ese lapso, Zaragoza muere, contagiado de tifus por estar visitando los hospitales de campaña. Y en su delirio, que es registrado por un amanuense, grita pidiendo que les perdonen la vida a sus dos asistentes que él siente que han caído en manos de los franceses. Un desastre nacional, el, el, el gran héroe nacional ha muerto. Bien, tenemos dos posibilidades, contarlo así o pensar que Zaragoza es una pinche estación de metro. Muchas gracias.